Bienvenidos a No Tan Distintos, una serie de videos donde vamos a ver qué similitudes tienen dos juegos que parecieran no tener nada en común. En este caso vamos a comparar a Resident Evil 4 con Doom 3. Empecemos. Ambos protagonistas inician el juego llegando a un lugar que parece aburrido y callado, pero donde se termina desencadenando un infierno. En el caso de Doom 3, literalmente. La mayoría de los enemigos en los juegos son humanos poseídos por un agente externo. En Doom 3, las almas del infierno. Y en Resident Evil 4, las plagas. Entre los enemigos comunes se encuentra una variante que lleva una motosierra y puede matarte rápidamente. El primer objetivo que recibís en ambos juegos es encontrar una persona un científico random en el Doom 3, y a Ashley Graham, la hija del presidente, en Resident Evil 4. La dificultad más alta de los juegos debe ser desbloqueada terminando el juego en la dificultad anterior a la misma, normal para profesional en el caso de Resident Evil 4 y veteran para Nightmare en el caso de Doom 3. Ambos fueron los primeros en ser muy diferentes a lo que acostumbraban sus franquicias, Doom 3 buscando enfocarse un poco más en el terror en vez de la acción y Resident Evil 4 buscando enfocarse un poco más en la acción en vez del terror es como si hubieran intercambiado roles. En ambos juegos podés encontrar notas y diarios de víctimas y habitantes de la zona que detallan mejor el contexto de lo que está pasando. Ambos lanzaron una versión para consola en el año 2005, Resident Evil 4 para PlayStation 2 y Doom 3 para la Xbox original. Años más tarde, ambos juegos recibieron una remasterización, Resident Evil 4 con su Ultimate HD Edition y Doom 3 con el BFG Edition. Ambos protagonistas tienen que combatir un mal que estaba enterrado hace siglos, el cual fue despertado por órdenes de un viejo arrugado con hambre de poder. Lord Sadler en el caso de Resident Evil 4 y Malcolm Betruger en el caso de Doom 3. Para derrotar de una vez por todas al jefe final, en ambas ocasiones necesitamos la ayuda de un arma especial que está rotísima. Este fue el primer episodio de No Tan Distintos comparando Resident Evil 4 con Doom 3. Espero que les haya gustado, de gustarles por favor los invito a suscribirse, a dejar su like porque ayuda un montón al canal. Y eh, por favor déjenme en los comentarios si me faltó alguna similitud entre los juegos o si quieren ver cómo comparo dos juegos tratando de encontrar cosas que tienen en común. Entonces, nuevamente espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.